No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. sabes bien lo que tengo, en mi barca no lloro ni espadas, tan solo re y mi trabajo Los proyectos del Corazón del Señor subsisten de edad en edad para librar las vidas de sus fieles de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu Estamos aquí el primer viernes de junio para celebrar la misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Es una gracia especial porque es el, los 100 años de la canonización de Santa Margarita María la Coque. Y el Señor nos da la gracia de hacer un viaje increíble que no hemos pensado de hacer hoy, que hemos pensado de hacer antes de la pandemia, pero no fue no fue posible. Y por eso que queremos rezar para todos ustedes que escuchan y participan a esta misa con los medios de internet. Y queremos con Alicia y con una señora de Rumania rezar para todo el mundo, especialmente los que nos apoyar en la misión de la difusión del amor al sagrado corazón de Jesús en el mundo entero. Y quiero rezar especialmente para los que sufren lo más, que tienen dificultades grandes, que sean, que sean en las familias, en las empresas, a causa de la, de la tormenta, a causa de, la enfermi, de las enfermedades, a causa de la pandemia, a causa de tantas cosas que perturbe la vida física pero también la vida espiritual del alma por eso que rezamos con mucha fe con la intercesión de Santa Margarita María Lacoc, que está atrás de mí, son las reliquias de Santa Margarita María Lacocque lo digo, no es un cuerpo incorruptible, no, no es una imagen de Santa Margarita María Lacoc y adentro de este ricario a los huesos de algunos huesos de Santa Margarita María Alacoc. Y la tradición de la Iglesia Católica es de pensar que al contacto de, los, de las reliquias de un santo podemos pedir el espíritu de la santa. Ella tenía un gran amor del Sagrado Corazón de Jesús. Y nosotros ahora pedimos, es la única intención que podemos ya decir al Señor, a pesar de las intenciones que vamos a decir después de la homilía, primero pedimos de verdad a la intercesión de Santa Margarita María Lacoque un corazón ardiente para amar al Corazón mucho más ardiente que el mío, el Corazón de Jesús. Por eso rezamos los unos para los otros. Y para celebrar dignamente estos Sagrados Misterios, reconozcamos nuestros pecados para recibir el perdón y la paz.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 Dios Todo Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, Señor ten, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso. Poderoso, al celebrar la serenidad del corazón de tu Hijo unigénito, recordamos los beneficios de su amor para con nosotros concedernos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios vivo, por los siglos de los siglos. Amén. aquí Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Sí, el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres. Os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón rey de Egipto. Así sabrás... Que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo llaman y guardan sus preceptos por mil generaciones. Pero paga en su persona a quien lo aborrece, acabando con él. No se hace esperar, paga quien lo aborrece en su persona. Pon por obra estos preceptos y los mandatos y decretos que te mando hoy. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Misericordia. Misericordia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Misericordias, dominio, eternum Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia, y de ternura. Misericordia, soblini, El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. Domini, El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Misericordias Domini, ineternum cantabu. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que Dios mandó al mundo a su hijo único para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.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 Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos crecido en él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor. Alejo. mi yugo, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh. Oh. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las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 Venid a mí todos los que estáis cansados y agobados y os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria del Señor Jesús. Vamos a hablar en las dos lenguas: primero en francés y después en español. Je vais a hablar en dos langues: d'abord en francés y después en español. Comme introduction, tout à l'heure, en espagnol, j'ai dit que c'était une très grande grâce d'être ici, à Parélemonial, dans le monastère de la Visitation et dans la chapelle de ce monastère où le cœur de Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie. Car ça fait exactement 100 ans que Sainte Marguerite Marie a été canonisée le 13 mai 1920. Deuxièmement, c'est une très grande grâce aussi pour euh, Madame Alicia Bouvisage et moi-même, parce que ça fait 15 ans exactement, cette année, que cette mission de diffuser et de réveiller l'amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier a commencé. L'histoire, vous pouvez la trouver sur Internet, et ça serait trop long, je vous la raconte maintenant. Mais je vous invite à être dans l'action de grâce pour ces 15 années, qui ont porté jusqu'à maintenant beaucoup de fruits, Et je voudrais prier dans cette Eucharistie pour toutes les personnes qui se sont consacrées au cœur de Jésus depuis cette période-là, depuis 2005. C'est-à-dire ne pas penser que le Sacré Cœur, comme je l'ai entendu pendant 30 ans, que c'est pour les temps passés, que c'est qu'on a besoin de l'actualiser, qu'il faut changer le vocabulaire, changer même les, les statues, les images. Non. Si nous nous changeons, le cœur de Jésus, lui, ne change pas. Ces textes que nous nous entendons le prouve encore magnifiquement. Ça fait 2000 ans que c'est écrit et ils sont d'une actualité extraordinaire. C'est la parole de Dieu. Alors, il est normal que ça soit tout à fait actuel. Donc, le cœur de Jésus, plus que jamais, il est pour aujourd'hui. Et nous célébrons les 15 ans de cette affirmation. Le cœur de Jésus, plus que jamais, est pour aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dans la joie et l'allégresse de célébrer cette messe en honor del Sacré-Cœur de Jesús, hoy vamos ahora a hablar en español para saludar a todos los que viven en España, pero en América Latina. Y es una gracia especial de estar aquí para celebrar la misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús y de pedir a Santa Margarita María Alacoque de quedar escondidos en el Sagrado Corazón de Jesús, porque el más importante no es Santa Margarita María Alacoque pero es el Corazón de Jesús. Pero el Corazón de Jesús necesita instrumentos, instrumentos indignos, instrumentos ignorantes, instrumentos, como decimos en el Evangelio, que no son sabios, que no son uh, inteligentes, pero son niños, pequeños, porque es a ellos que los tesoros del Sagrado Corazón de Jesús son revelados. Pedimos de verdad en esta Eucaristía de estar nosotros, todos nosotros, los que escuchan ahora, que participan en esta misa, de pedir de verdad por la intercesión de Santa Margarita María de la Coque, de tener un corazón pequeño, un corazón de un niño que tiene mucha confianza en su papá, en su mamá, y que va a ser un instrumento a través de los cuales el poder del amor de Cristo va a pasar en todo el mundo porque hoy, de verdad, nuestro mundo necesita mucho amor. No quiero hacer el comentario de la primera lectura o de la segunda, son palabras que nos recuerdan cómo Dios es amor, y como nosotros somos llamados a compartir con Dios esta gracia del Amor. Dios es Amor y nosotros podemos recibir la capacidad de amar a Dios y de amar a los otros. Es una palabra de Juan Pablo II diciendo los que se acercan del Sagrado Corazón de Jesús, los corazones que se acercan del Corazón de Jesús, descubren, morir y descubren la capacidad de amar a Dios y de amar a los otros y yo quiero dar gracias al Señor porque después de 15 años pienso que tengo que hacer mucho más mucho más para dis render disponible mi corazón para crecer mucho más en el amor de Dios y en el amor de los otros gracias a Dios tenemos todo el cielo para conocer el gran amor de Dios pero no perder tiempo ya hoy sobre la tierra aprender ya a, amor, a amar a Dios y a amar a los otros y quiero con Alicia ahora presentar todas las intenciones que tenemos y tenemos muchas intenciones he pedido a Alicia de leer o oh no, no digo esto no es la verdad Alicia ha querido que nosotros leímos las intenciones para mí pensando ponerlas sobre el altar diciendo el corazón de Jesús va a conocer las intenciones no es un acto de amor que he reconocido en el corazón de Alicia que quiere leer todas las intenciones que ustedes han escrito sobre internet y que quieren que las intenciones sean dichas en el monasterio de la habitación de, de María, de Pagel especialmente en el monasterio donde el corazón de Jesús apareció a Santa Margarita María de Cor. Todos nosotros ahora rezamos. Sagrado Corazón de Jesús, yo también te quiero presentar mis peticiones y pedirte por todas esas personas que han dicho sí a tu llamado para esta bellísima y preciosísima misión. Te pido también por los que han fallecido, que fueron de verdad columnas para esta misión. Pienso en los diferentes países y especialmente por la última, que ha muerto Ana María de la ENEC, cofundadora con nosotros del Monasterio de la Visitación en El Salvador, con Gloria de Borja. Confiante todas estas intenciones. Señor, te damos gracias por esos 15 años de misión y hoy te venimos a decir que estamos siempre disponibles para otros años que tú quieras. Señor, te confiamos pues toda esta misión, nuestras familias, todas esas intenciones que nos confían. Entonces vamos a empezar, Señor, por las intenciones, por el fin del COVID, que ya no avance más esa enfermedad, por el cese de las lluvias, por todas las familias más vulnerables, por nuestros gobernantes, que Dios les dé sensatez, sabiduría y detenga toda corrupción e injusticia por salud y protección para todos, por todas las intenciones que todas las noches ponemos en el Santo Rosario que rezamos comunidad, por los enfermos del COVID, por los enfermos con diferentes padecimientos, por el eterno descanso de las personas que han fallecido en estos días y fortaleza para sus familias, por protección por todo el personal médico, por los que se encuentran en cuarentena, por los que están expatriados sin poder regresar al país, por todas las familias que se unen al rezo y sus peticiones. Misericordia, Dios, Dómen, en eterno encantador. Misericordia, Dios, Disculpen, pero hay tantas intenciones. Por todas las intenciones de las personas que no pudieron enviarlas por nuestro sitio. Te pedimos, Señor, también por todas las personas que hicieron la novena de Santa Margarita María. Señor, te pedimos por todos esos que no se han pedido conectar, por toda la otra lista que tenemos que hacer y que confiaremos mañana en la misa de mañana a las 12 del día aquí en Paralimonial frente a Santa Margarita. No se sientan olvidados, sepan que el corazón de Jesús saben y por eso los invitamos a marcar sus intenciones. Amén. lo pedimos al Padre por Jesucristo, su Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Rezamos en esta misa también por la alma del hermano de Madre María Josefina y también quiero asociar a esta oración la intención de Ana María para el descanso de Ana María de la ENEC que nos ha apoyado mucho en la misión de la difusión del Sagrado Corazón de Jesús por sus hijos y su familia Tu es Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, te le et le pain de la vie. tu es pain Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. A nous et Pauvre, te Seigneur, que je sacrifie sur ce jour tout le grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios lo poderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira Señor, el amor del corazón de tu Hijo para que los dones que te ofrecemos sean agradables a tus ojos y sirvan para el perdón de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. el Señor esté con nosotros y con tu espíritu Le levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario es justo en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia para que así acercándose al corazón abierto del Salvador todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santos, santos, santos dominos de los sábados, un y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 mismo modo, acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Al iniciar tu muerte.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 Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente Laureado, Ana María, los defuntos a causa de la, de la pandemia, de la falta de, de, de, de nutrimiento, de la guerra y todas las almas del purgatorio. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, Santa Margarita María la Coque, San Francisco de Sales, Santa Juana de Chantal, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir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 Jesús, la unción, pasa. El cuerpo y la sangre de Cristo, que el cuerpo el sangre de Cristo y pase de hombres, la vida eterna.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 Amen. Oh um. my- Que yo soy, sé para Jesus El Señor esté con ustedes. Y tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Michel Arcángel, defendez-nos en el combate. Soyez nuestro secours contra la féchanceté y les embustez. Que Dios le retire todo el poder de nos en nos Ô, Ô Prince Tessin, milieux céleste, de repoussé plus en enfer par la puissance divine, Satan et ses légions d'esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, Amen. Saint Joseph, terreur des démons, priez pour nous et protégez-nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous.